understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Peter, us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, the us, beat us, you us, Piches, piches, piches, piches, piches, piches, piches, piches, piches, piches. Are... Coño, pues está bueno. De durazno. Bueno amigos, hostia, qué bueno está. Hostia, está riquísimo, ¿eh? con leche sabor a durazno porque pits es eh, durazno bueno eh, tenemos que hablar del red fall ¿vale? y y de la, y de la doble moral de la hipocresía que, que ronda por twitter eh, además de una manera tan descarada o sea quiero decir mmm, llega un punto en el que vas viendo a gente a personas que que, ...que sabes que han jugado contigo... ...al mismo tiempo que tú... ...al mismo juego... ...y dices tú, hombre ...pero cómo puedes decir que, que es una maravilla... ...o sea... ...en dónde, en cuándo, cómo... ...ahora le voy a echar otro vistazo... ...a ver cómo... ...si hay una actualización nueva... otro, otro otra cosa... O, ...da igual, ¿no?... ...o sea... ...porque entiendo... ...de que se va a arreglar... ...mi crítica... Eh, ya sabéis cuál es. que no se, Primero, que no se puede sacar un juego roto. Que no se puede sacar un juego con prisas, que si que si hay que esperar tres meses más para que salga el juego, pues se esperan tres meses más. o oh, el juego se ha retrasado. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿cómo, cómo quieres el juego? ¿Roto? ¿Jugable? ¿Medio jugable? Esto no es un viste Yo los quiero hecho. <risa> Punto y pelota. Joder, que bien qué, qué, qué, qué rica está la novia de Mario. <risa> luna huele, huele, pero esto no lo tomar tú, porque esto tiene que tener azúcar, aunque a los japoneses no le echen mucho azúcar a, ni a los dulces, ni, ni a la, ni. los dulces, son lo más insípido que he probado yo en mi vida, pero bueno, digo, joder, no sé, preguntarle a un mexicano que, que sabe más sobre, sobre dulces, joder, con los dulces mexicanos, antes de nada, quiero que vean atentamente este vídeo, ¿Eh? y nos metemos en materia con el Redfall, ¿vale? Pero antes quiero que veáis este vídeo. ...que todavía no estáis convencidos... ...una imagen... ...vale más que mil palabras... ...esta... ...de hoy... ...por la noche... ...esta... ...la de la chica... ...junto al coche... ...o sea por favor... ...fijaos en los detalles... ...en los detalles está el demonio... ...en los detalles está el diablo... Eso ...lo tengo totalmente claro... ...el médico... ...este pequeño trozo de... de escritorio junto con todos estos archivadores y todas estas cosas Qué bien se ve que bien se ve y esto es de hoy ¿eh? esto es de hoy que bien se ve y, y qué bien que haya gente tan radical como la de sony para defender lo indefendible ahora una curiosidad ¿eh? como dice snow según el informe financiero anual de digital Domain Arc 2 estaría programado para lanzarse la primavera del 2025 aquí lo tenéis entonces esto qué significa que si lo sacan este año va a salir igual de roto de inacabado como el Redfall yo creo que durante estos últimos meses Microsoft voy a quitar las gafas porque no me voy a poner a leer ya más tonterías de las que tengo que soportar aguantar o tolerar eh, ¿a qué estamos jugando? quiero decir, vale, habéis estado muy muy eh, metidos en el tema de Activision Blizzard y a lo mejor se os ha colado pues un juego que estaba muy muy por terminar, pero eh, es que nadie va a pedir disculpas nadie va a entonar eh, un el juego está mal, no vamos a hacer lo mismo que hacen los de Sony vamos a tapar el, el sol con un dedo vamos a decirle a todo el mundo mira qué imágenes mirad a ver mira qué imagen se ve bien verdad claro acércate como hemos visto en el vídeo acércate a, a los a cualquier cosa por cierto, una cosa también muy muy graciosa porque, que ya tiene que ver con las físicas fijaos hasta dónde va el problema de, del Redfall. Es eh, cuando abrís un grifo fijaos en la parte de abajo de, del lavada. del del lavamanos, ¿no? porque veréis como una especie de pirámide de agua que sobresale de la pileta. Es decir, está tan jodidamente mal hecho el juego, y lo vuelvo a repetir porque ni siquiera la han solucionado, no lo han arreglado realmente, sí, han arreglado unas cuantas cositas, ahora se ve mejor, va un poquito más fluido, a otros, en fin, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que hay personas que tienen el Redfall bueno y otras tenemos el Redfall malo porque yo lo he jugado en el Game Pass pero a todos estos que están defendiendo a capa y espada como si fuera un niño rata, Redfall lo están haciendo porque no se han gastado ni un puto euro porque lo han jugado en el Game Pass que el Game Pass, sí es ahí sí que te estás gastando dinero también ahí deberías decir, oye no... Aquí no vale esto de a caballo regalado no le mires el diente. ¿Cómo que a caballo regalado? Yo estoy pagando por una suscripción. Quiero que cuando salga un juego exclusivo de Xbox salga en las mejores condiciones. No, que me entero al día siguiente. ¿eh? Al día siguiente me encuentro con que, uno, Microsoft ya vio el juego y no le convenció. ¿No le convenció? No, no, no lo veían. Factible por lo que fuera, porque no estaba terminado, Dios sabe por qué, aunque muchos ahora dicen, me alegro de que, de que esta compañía de Xbox tenga la elegancia y el de esto de darle toda la libertad creativa, cuidado con la libertad creativa, cuidado con la libertad creativa, porque tú tienes una compañía enorme, ...y tienes una responsabilidad enorme... ...tú no le estás vendiendo el juego a cuatro pelagatos... ...le estás vendiendo el juego a millones de personas... ...hay miles y miles de cientos de miles de personas... ...que se han comprado el juego... ...y no merecen que salga de esta manera... ...hay millones de personas que tienen el Game Pass Ultimate... ...para poder disfrutar los juegos día uno... ...en la mejor calidad... ...no para este tipo de calidad... ...no para este tipo de calidad... ...y si hoy lo estáis defendiendo... ...los que lo estáis defendiendo... ...me estoy dando cuenta... ...de que lo estáis defendiendo... ...porque... ...lo estáis jugando en el Game Pass... ...porque ninguno de vosotros... ...os habéis gastado... ...ni un solo euro... ...en el juego... ...porque si os, os, os hubiera... ...alguno de ustedes... ...os hubiera gastado... ...un solo céntimo... ...en el juego... ...estaríais trinando... ...ardería Troya... ...yo por lo menos... ...que... ...estuve a esto... ...de comprármelo... ...viendo el resultado... ...digo... ...menos mal que no lo compré menos mal que no lo compré menos mal que los avatares del destino me impedían incluso hasta comprarlo porque ya me había pasado ya de, de, de frenada con el, con, con el dinero gastado el, el mes anterior y ya digo yo yo ya no me voy a gastar más dinero porque hay cosas más importantes eh, el agua, la luz <risa> o sea hay cosas mucho más importantes en la vida que, que un videojuego roto, un videojuego roto, no sé qué pensáis ustedes, quiero, de verdad, con, con todo el cariño del mundo, a los que sé que me estáis siguiendo, ustedes qué opináis de, de, de todo esto, que por cierto, eh, si no lo he dicho antes, ARC 2 estaría programado para lanzarse el 2025, vuelvo a poner la imagen, si sí, ya la he puesto antes, en los próximos 12 meses, hace 11 meses decían una de cal y otra de arena, dice Gorbas, eh, entra uno, sale otro. Eh, ¿Cómo es, describías con un solo gif? Empiezo yo. Eh, Pastor Phil, ya lo ha dejado bien claro, basura. Basura. Lo siento, por los que crean que... En fin. Magnífico, ¿eh? lo de la imagen de la piedra, ¿eh? o sea, cómo traspasa la piedra. Qué bonito. Qué, qué, qué, qué bonito también ver a los youtubers de siempre. Supuestamente de Xbox. Alabando. El juego. Cuando. Y esto es lo peor. Eh, ni siquiera borran los vídeos en los que lo critican. Hace dos días estaban criticándolo. Hoy no lo criticamos porque. Hemos, nos hemos dado cuenta de que esto puede servir a los de Sony para que nos insulten y qué piel más fina ¿no? o sea no te eh, no aquí solamente hay risas si es contra Sony. porque como lo está haciendo tan jodidamente mal y todo le sale mal eh, como las gafas virtuales alguien está hablando de las gafas virtuales 2 ¿Eh? alguien alguien un juego un estreno eh, por llegar no verdad el PC Plus, ¿alguna novedad? nada pero si son los que más tienen que callar ahora si os empezáis a comportar y a decir las mismas cosas casi parafraseando todo lo que dicen ellos de sus juegos rotos estáis haciendo lo mismo y peor aún, porque os estáis engañando. Vosotros mismos os estáis engañando diciendo, no, no, no está tan roto. Lo único que pasa es que le hace falta una actualización. ¡No! ¡No! Y mil veces no. Díselo a los que hayan comprado el videojuego y no lo estén jugando en el Game Pass. Díselo a ellos. Díganselo a ellos. Que han tenido que pasar por toda esta vergüenza. Así no se saca un juego. Así, mmm, mintiendo, engañando, distorsionando, eh, metiéndose en peleitas contra otro, porque mira el Force Poké, acuérdate del Force Poké y no eso, no vamos a solucionar nada. Aquí hay que pedirle mmm, explicaciones a Arcane y Microsoft tiene que dar la cara. Y punto. Porque si realmente eres de Xbox, Tú quieres que las cosas en Xbox vayan bien. Ahora, si quieres que vayan como fueron, como fue el, est el gran estreno este que ha tenido este juego, entonces tú lo, que, tú lo que deseas es el mal para la compañía. Ya está, pero totalmente claro de que esto es así. Si tú realmente no eres del equipo de los negacionistas y eres del equipo de, de, de los que nos que amamos los videojuegos. Y cuando hay un error, lo decimos. Que yo puedo tener preferencia por Xbox, por supuesto, es que la tengo, porque lo está haciendo bien. Y no quiero que deje de hacerlo bien. Esto que hemos visto hoy, eh, mejor dicho, ayer, no se puede consentir, ni se puede volver a repetir. Porque como os digo, ahora hay una comunidad de Xbox, más dividida tu vida, entre los que se pasan todo el día en Twitter, que juegan a tres o cuatro juegos, también, y que son lo, lo, los más X-voces, porque yo soy el más X-voces del mundo y a mí, es que es lo mismo, lo mismo, calcado que lo que dice Play, los de Play, lo mismo que tú te sientes afortunado porque, porque eres del equipo de Xbox me parece muy bien si es verdad te, de, de que el juego podría ir a 4K a 120 frames por segundo y no a 30 que da vergüenza, sacar el juego simplemente, sacar el juego a 30 frames por segundo ya es una vergüenza, en pleno 2023 no se puede consentir pero si encima tú sales roto y lo defendéis a capa y eh, espada como, como un niño rata con su con sus su view. entonces ¿en qué cojones os diferenciáis? En nada. Así que con este con esta parte radical de Xbox ni agua. Ni agua. Y mucho menos le hagáis caso. No le hagáis caso. ...en el que critica y dice... ...cuidado que se viene... ...pero todo esto era por el rollo walk ...que también está metido... no ...y por los 30 frames por segundo... ...inaudito... ...inaudito cómo se está comportando... ...la comunidad... ...de Xbox... ...no hay palabras para definirlo... ...espero que os haya gustado el programa de hoy... ...porque... ...a no ser que haya una... Algo nuevo, yo no voy a tocar el tema de Red Fall como, como, como creo que tampoco voy a tocar el juego, ya, porque estoy harto del juego. Harto del juego en el set, cuando lo, lo, uno se pone a jugarlo y tal por miles de cuestiones que todavía no se han solucionado y que me dejan perplejo cuando empiezo a leer los comentarios. Estos diciendo, no, es una maravilla, es un lujo, es un... pero ¿de qué cojones estás hablando? ¿En qué mundo vives? ¿En qué puto mundo vives? ¿El juego ha salido roto? ¿El juego ha salido... No, roto no, porque si no sería injugable. Es que es injugable. Es que... Es que um, solamente alguien que... que Evite, obvie... Eh, todos esos fallos gráficos... Y vaya para adelante en el juego... Puede disfrutarlo. También aprovechándose... De lo mal que van las inteligencias artificiales. Porque vamos... Eh, hay, hay errores de, de, de manual con las inteligencias artificiales de pasarse el, el personaje por detrás de, de los enemigos y cargártelos. Y cargártelos. Pero sin reacción ninguna. O sea, eh, sin reacción ninguna. No es como, yo qué sé, como en otros juegos que cuando haces una muerte por sigilo eh, hay incluso hasta como una pequeña cinemática de la muerte del momento ni eso de verdad me estáis vendiendo esto como si fuera la panacea como si fuera oro pues no muchachos no eh, el juego ha salido mal lo siento el juego se tiene que arreglar todavía bastante deja mucho que desear en todos los aspectos en todos incluido el narrativo también tanto que hablan del narrativo, yo no sé, yo creo que a mí me parece que los de, lo, lo que defienden lo de... No, pero los narrativos, estos vienen de play, estos vienen de play porque ya sabemos que en play lo más importante es la narrativa de un juego. Es darle al play, le das al botón X, cinemática de, de, de, de tres cuartos de hora, poquito de juego. Otra cinemática de media hora... Así en todo el juego... To los juegos de... de tal cual... juego y, y poco más que añadir ya... Porque la verdad... Da pereza... Eh, bueno... Da pereza... Y, y de verdad... No pienso tocar el tema de Redfall más... De verdad... Eh, no lo pienso tocar más... A no ser que sea estrictamente necesario... Que haya algo... Importante... Una noticia importante... Que se tenga que dar... Por mi... Eh, vivencia con el juego no lo recomiendo ahora mismo no lo recomiendo es decir, no, no, no está ni siquiera arreglado por mucho que diga las estupideces que estoy leyendo no está arreglado, así que ya con eso lo digo todo espero vuestros comentarios eh, si os gusta el, eh, el vídeo ya sabéis, le dais like compartir y bueno pues decidme qué es lo que pensáis ustedes de, de, de todo esto sería uh, para terminar para terminar una pregunta ¿ustedes creéis que si Redfall de la manera en la que ha salido ¿eh? hubiera salido en Playstation 5 con los mismos problemas todos aquellos que estáis defendiendo ahora este juego ¿no os estaríais descojonando de, de la gente de Sony? a eso si no, lo buscáis en el diccionario se le llama hipocresía que es cuando tú dices una cosa y haces la contraria y es lo único que hay no sé qué es lo que pensáis ustedes Vengadores pero este que está aquí se va a jugar a, a... no sé no sé si voy a jugar o ver una película o algo, porque la verdad me quiero tomar el día de hoy, 4 de, de mayo completamente libre si hago algún vídeo pues que sea un gameplay o sea una opinión corta pero... Mmm, ...dudo mucho que haya algo nuevo... ...en el mundo de los videojuegos... ...durante... ...durante un tiempo... ...con el tema del Redfall... ...y... ...y Forspoken... ...y todas estas cosas con las que... ...unos contra otros se están lanzando a veces... ...en fin... ...un despropósito, una gran decepción de juego... ...y aún más de una comunidad dividida... ...completamente dividida... ...entre... Radical, radicales y, y, y gente normal que, que le gusta los videojuegos que son amantes de los videojuegos y eso es lo que hay algunos dirán que que es una exageración es curioso porque precisamente esas personas también se quejaron amargamente como yo y hoy lo niegan será la presión que han tenido eh, tras tantos insultos no, no lo sé ¿eh? supongo que será por eso así que nada más que decir al respecto nos vemos en el próximo vídeo aquí en Toxic Game Channel como vosotros Tox Gamer hacen un buen día o una buena noche o una buena tarde depende de cuando veáis el vídeo hasta la próxima amigos